Vivo a mi tierra a Michoacán y del mes Saranda pa' brindar. Que Juan Colorado ya está aquí, montado en su cuerpo el huracán What about Viva mi tierra a Michoacán y del meseranda arándaca que fue color